quiero al congresista Adriano Espaillat Rodríguez, es hastiaguero, pero ya radicado en los Estados Unidos y ha podido eh, llegar hasta el Congreso y ser una voz eh, que representa en la comunidad latina, pero mucho más a la dominicana. Bueno, pues, buenas tardes, congresista. Gracias por permitirnos eh, esta entrevista. Gracias, Roberto, por tenernos eh, eh, en tu programa y un saludo a todos, tanto aquí en los Estados Unidos como naturalmente también en la República Dominicana. Eh, hablamos eh, inmediatamente la situación y, y, y el motivo principal de la entrevista es eh, el COVID-19. Sabemos que Nueva York, al igual que nuestra ciudad, San Francisco, Madrid, Italia, Europa, eh, Wuhan, China, eh, son las ciudades que han sido epicentro y han sido las que más eh, muertes eh, han tenido eh, víctimas de este virus eh, mortal, el COVID-19. Eh, ¿Usted cómo ha estado allá y defendiendo eh, los intereses de la comunidad latina? que ha sido en porcentaje? Ahorita estuvimos eh, viendo unos números, estuvo presentándole a la prensa y a los medios de comunicación en el día de ayer, en donde notablemente se ve que la, que, que, que, que la comunidad hispana ha sido la que mayor pérdida de vida ha tenido, y mayores contagios, principalmente la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es la real situación hoy eh, con el COVID y, y, y principalmente el estado de Nueva York? Bueno, los números de muertes y de hospitalización van bajando. Eh, hay un poquito de luz al final del túnel, pero no estamos cerca todavía de, de una apertura de la ciudad, de la economía. Nos falta mucho y, y se ha establecido de que se vea eh, un descenso eh, consecutivo, día por día, por 14 días, antes de comenzar a considerar una posible y lenta apertura. Creo que abrir a, ahora mismo o dentro de las próximas tres semanas sería un grave error y sería una decisión mortal para muchos eh, neoyorquinos. Eh, el 34%, como tú bien dijiste, de, eh, de las muertes, afortunadamente son de los latinos. Eh, los vecindarios como de Queens, como Corona, Jackson Heights, Elmhurst, áreas pobladas por centro suramericano es, eh, han sido golpeados por el COVID-19, igual que el oeste del Bronx, principalmente, más que el mismo Alto Manhattan, que es una área de puertorriqueños y dominicanos. Eh, y vemos que eso viene por consecuencia de dos cosas, principalmente. Una es el hacinamiento que hay en los apartamentos, cuatro, seis, diez personas por, por apartamento y una persona prueba ser positivo y retorna al hogar. Entonces estamos, aparte de lavarse las manos, aparte de, de no juntarse en grupos, aparte de tomar todas esas medidas que hemos escuchado, eh, yo creo que una medida muy importante que no se ha escuchado suficiente es que cuando uno sale positivo de un examen, de una prueba, no debe de retornar al hogar donde hay muchas personas. Eh, hemos visto hasta familias de 10 personas en un apartamento de dos dormitorios donde se han infectado 8 de los 10. Eh, y si eso sigue, entonces, aunque la curva está bajando y está nivelada, pero va a ser mucho más larga y va, y va a, to, a tomar eh, más vidas. Entonces eh, le pedimos a esas persona que el, el, la ciudad ha, ha establecido ya 11.000 habitaciones en los hoteles de la parte sur de downtown de Manhattan, donde se puede quedar, donde le dan servicios médicos eh, leves, le dan eh, servicios de, de laundry. De, de, eh, eh, eh, cuando usted dice esas 11.000 habitaciones de hoteles, eh, me imagino primero, que son gratis, y de qué forma eh, esa, eh, los neoyorquinos, principalmente nuestra comunidad hispana, eh, puede ir a, a esos hoteles, de qué forma, a través de quién, hay un número, sí, una página, sí, es la, es la forma? Bueno, son gratis, le dan comida y algún tipo de servicio de, de, de lavandería y otro tipo de cosas, y un servicio médico leve, porque para personas que tienen... Síntomas muy sencillos o que son positivos y no tienen síntomas Y su médico de cabecera es quien puede referirlo a esos eh, hoteles ¿verdad? O sea que ya después que la persona ha, ha encontrado que es positivo El médico de esa persona puede referirlo a ir a ese hotel donde deben de quedar por 14 días en cuarentena Mucha gente opta a no hacerlo Y es un grave error porque está poniendo en peligro en la vida de su familia, en muchos hogares, por ejemplo, hay una madre, una abuelita que cuida a los niños mientras la pareja va a trabajar durante el día. Eh, esa, esa persona mayor, que a lo mejor tiene también alguna condición de salud, es eh, una víctima casi segura de este, de este virus que es oportunista. El otro factor, eh, Roberto, es que hay altos índices de problemas de salud en nuestra comunidad, como la diabetes la hipertensión, el asma, problemas respiratorios, eh, de cardiovascular. Entonces, ese virus oportunista eh, se, se va hacia a esas condiciones eh, y naturalmente eh, terminan en muchos casos en muerte, particularmente las personas mayores de 50 años. Entonces, eh, asistir un alto número de, de, de esos problemas de salud en nuestras comunidades, también desafortunadamente se están viendo más, más muertes. Congresista, aquí en la República Dominicana se dio eh, una situación de que eh, mayormente las personas, o los primeros infectados de, del COVID-19 fueron la clase media e incluso la clase política son la, la, la mayor cantidad de personas afectadas. En, en Nueva York específicamente vemos eh, que la clase baja eh, eh, y la clase eh, trabajadora y latina son los mayores afectados, no vemos la clase media y la clase alta de los Estados Unidos está afectada como, como aquí en la República Dominicana. ¿A qué usted cree que se debe este alto grado de, de incidencia en la clase baja, principalmente en la ciudad de Nueva York? El hacinamiento y los problemas de salud, naturalmente, la pobreza. Yo digo que este virus discrimina, discrimina contra los vecindarios pobres, discrimina Ajá. contra las personas que tienen problemas de salud, discrimina también contra las personas que, que, que son mayores de edad. Eh, en República Dominicana a lo mejor el punto de entrada fue con la clase alta porque a lo mejor se rozaban con puntos turísticos donde por primera vez entró el virus. Pero ya después del virus en la sociedad dominicana ha azotado a los a los vecindarios, bueno, ha azotado a la ciudad de San Francisco de Macorís. Entonces, esto es un virus que va directamente y ataca los más vulnerable, porque tienen eh, incidencias de alto nivel de, de, de diabetes, problemas renales, eh, problemas cualquier hombre dominicano que tiene un problema de, de presión alta, es una, un potencial víctima de, de, de este virus eh, vemos el, el número de ellos están en, en ventiladores peleando por su vida aquí en Nueva York el congresista, tenemos el dato que usted pudo eh, eh, captar ayuda eh, del gobierno federal por unos 21 millones de dólares y también a nivel eh, privado, eh, 10 millones, por el hospital Provisoria, que está ahí eh, en el alto sí, sí, sí. Manhattan. Eh, esta, esta ayuda, eh, ¿cómo se canalizó y, y, y cómo le está llegando, uh, principalmente a los sectores, como usted mencionó, a, esas pequeñas, a esos pequeños empresarios latinos, dominicanos, uh -huh. que quieren, de una forma u otra, estar en una situación difícil porque su negocio está cerrado y no están produciendo. ¿Cómo se canalizó y de qué forma le va a llegar esa ayuda a, a, a, a la latina? Bueno, primero los 21, mil, los 21 mi, eh, eh, millones de dólares fue para clínicas eh, federales, las clínicas comunales que están en los vecindarios, aparte de los hospitales que recibieron billones de dólares para equipos de protección, ventiladores, para la ayuda de todo el personal médico en los grandes hospitales que están en mi distrito, que pues son principalmente el Monte Sinaí, el New York el Presbyterian, el Monte Fiori, Harlan, y otros hospitales metropolitan y otros más pequeños. Eh, esos hospitales recibieron billones de dólares para ayudar eh, a combatir eh, eh, el alto número de, de enfermos eh, que llegaban a los hospitales. Se, se, se establecieron incluso hospitales ambulatorios de emergencia en diferentes áreas. En el Central Park, el Monte Sinaí, estableció eh, algunas 80 camas el prebiteriano estableció 300 camas en el Baker Field, que es el complejo deportivo de la Universidad de Columbia, apenas a dos cuadras de donde yo vivo. Y sucesivamente eh, utilizaron esos fondos para los equipos de protección de las enfermeras, de los médicos que son los soldados en esta guerra. Si se nos enferman, entonces puede haber un colapso del sistema de salud. Para los ventiladores también, que son muy, co y eran muy costosos, y era muy costoso. Todos esos fondos llegaron directamente a los hospitales, incluso. No digo los fondos a los estados ni a los municipios, sino directamente al, a las áreas de necesidad como son los hospitales y la clínica. El, otro, el segundo aspecto de esta crisis, que es económico, eh, aprobamos ya recientemente 60 mil millones de dólares que van a ser asignados como préstamos perdonables eh, a través de bancos comunales y también cooperativas financieras para que le llegue a los pequeños negocios, porque la primera tajada que aprobamos de 350 mil millones de dólares, los bancos tradicionales, los grandes como el Citibank y otros, fueron donde sus clientes preferidos, que no eran los pequeños conocita Eso lo iba a decir, porque cuando hubo la, aquella crisis económica, que todos conocemos Estados Unidos, eh, principalmente del área real estate con el asunto de la vivienda quienes se beneficiaron fueron las la, la grandes corporaciones, principalmente los grandes bancos en esta crisis también que están recibiendo mucha ayuda primero, y hemos tenido la denuncia de muchos eh, latinos y dominicanos específicamente que toda la, la ayuda siempre va primero a, a, a, a, a la gente anglosajona o sea, al mercado norteamericano no, a la llegó, ayuda, a la llegó ayuda aquí al Alto Manhattan también no voy a decir que no pero nosotros que no quejamos, incluso yo he pedido una investigación de, de parte de la Fiscalía del Estado de cómo se manejó ese programa. Ahora se dio un, una tajada de 60 mil millones de dólares, o sea 60 billones de dólares para los pequeños negocios que lo van a manejar los bancos pequeños, como el Banco Popular, el Banco Carver, que es un banco comunal de Harlem, eh, cooperativas financieras que tienen relaciones con los pequeños negocios. Y va a ser numerado todo, so que si tú llegas a número uno, tú estás por encima de tu aplicación del que llega a número dos, y va a ser verificable. Aparte de eso, el hospital prebiteriano dio 10 millones para el Alto Manhattan, específica y exclusivamente para los vecindarios de Hamilton Heights, Washington Heights y Marblehead, donde ya se han otorgado 2 millones de a 5, 10, 25 mil dólares por ya 200 negocios pequeños si han beneficiado y si siguen a ese ritmo, mil negocios del Alto Manhattan podrán verse beneficiados de ese fondo. Entonces vamos a seguir trabajando para eso, del lado médico, que es el más principal, el humano, de salvar vidas, eh, y también con campañas de, de alimentación para la población, distribución de comidas, tanto comidas cocinadas como comidas frías, comida para que las familias de pocos ingresos tengan los alimentos necesarios que ellos necesitan durante este tiempo de crisis. O sea, que ese es el trabajo que estamos haciendo. Se, se abrieron ya ocho centros de pruebas en mi distrito, incluyendo dos, eh, uno en el Alto Manhattan, en Washington Heights, y uno que se pro, programa para esta semana entrante en la área de Inwood. Congresista, en el sentido económico, por pues aparte ya obviamente de la explicación de qué va a pasar con las pequeñas empresas, los dueños de negocio, pero en el sentido del empleado, aquí tengo el dato que según el Instituto de Política Económica se realizó una encuesta y lanzó que hay tres o cuatro personas que intentan pues aplicar el subsidio y no lo logra. También de diez personas se dice que hay dos... O tres que resultan, que no lo intentaron porque les resultó un poquito difícil, dando así un total de 8 millones de personas que no tienen acceso al subsidio. Entonces yo quiero saber en ese sentido qué va a pasar, cómo van a pagar la renta, cómo van a resolver si se presenta algún tipo de emergencia en la casa. Bueno, eh, eh, 8 de 10 no es un mal porcentaje, un 80% de eficiencia en cualquier sistema público o privado no es un mal porcentaje, pero naturalmente queremos llegar al, al 2% más que falta. En eh, El estado de Nueva York se le ha dado beneficio de desempleo, 500 dólares lo máximo por el estado, 600 dólares lo máximo por el gobierno federal. El estado por 39 semanas, o sea casi 10 meses, eh, y, y el gobierno federal por 4 meses. Aparte que se le dio, esas son las personas que han aplicado, para los beneficios de desempleo. Y si yo entiendo, el Estado, que quien es que maneja eso, ha, te, ha enfrentado dificultades con su plataforma, pero están mejorándola ya al nivel que están casi a un, un 8%, un 80%. También se le otorgó un cheque de estímulos de 1.200 dólares por persona, 2.400 por pareja que llenen su, su impuesto juntos y 500 dólares extra por niño hasta 7.500 dólares por familia. Yo voy a empujar y vamos a empujar para que ese tipo de estímulos financieros se dé dos o tres veces más eh, para que familias también puedan tener, sumar su poder aquí. Por quizás. ejemplo, las personas que quedan desempleadas, no sé si hay las situaciones como aquí, ¿qué pasa con el seguro médico? ¿Hay algún tipo de trato con las aseguradoras para que no lo pierdan? En la persona que está desempleada es elegible para el seguro público de Medicaid o Medicare automáticamente. Okay. Sí. Que, en casos, tiene, que en muchos casos tiene mejor cobertura que un mismo El eh, sí. sí. eh, eh, congresista eh, un tema que me, que me preocupa y que también eh, la gente me está eh, abordando ahora por las redes sociales el tema de los caseros eh, los dueños de, de, de apartamentos, sabemos que hay una prórroga para el tema del pago de la renta, pero para que la gente se edifique y, y una voz autorizada como la suya esta prórroga de eso, de eso me parece que son tres meses que ¿Tres no van a pagar la renta. eso eso ¿Esa renta se va a pagar después o van a ser desoneradas? ¿No se van a pagar? ¿Y qué va a pasar? Porque si la economía, como usted lo sabe y lo sabemos todos, está muy frágil, se va a comenzar a abrir detenidamente. La gente cuando salga a la calle ahora mucha gente va a estar desempleada, no va a estar produciendo. Entonces se va a, a, a solicitar una extensión a los caseros para el tema de la renta que es algo sumamente primordial para la, la, la economía directa de, de, de, de, de, de, de Pero, los ciudadanos de Nueva York. Lo primero es que, que la prórroga o la moratoria es para la renta comercial. Lo que sucede es que en la renta, en los apartamentos residenciales, no se están dando desalojos en los tribunales, en lo absoluto. De manera que ningún casero puede desalojar a un inquilino por falta de pago de renta. Ahora, él, con la renta, con los espacios comerciales, los pequeños negocios, se está dando una prórroga o una moratoria de tres meses. Pero después de tres meses, tanto a nivel residencial como comercial, hasta ahora no se ha establecido ningún perdón de la renta. Nosotros tenemos que retornar a Washington. Yo estoy encabezando el movimiento para que se le dé algún tipo de auxilio a los inquilinos, tanto residenciales como comercial, espacios comerciales ya sea en lo que se podría hacer, eh, eh, otorgarle un certificado de sección 8, que es un subsidio de vivienda donde le pagan, por ejemplo, a los inquilinos hasta un 70% de lo que es la renta, y también un fondo para evitar desalojos de personas que no han podido pagar sus rentas. Hasta ahora eso es lo que nosotros tenemos previsto, como no ha afectado inmediatamente, no se ha tocado, pero se tiene que considerar también que muchos de esos dueños también tienen sus hipotecas. Entiende? Entonces, ellos tienen que pagar sus hipotecas mensualmente, si no pierden sí, sí. sus propiedades. Entonces, hay, tiene que existir un balance, ¿verdad?, de cómo eh, dirigirnos a esta, a esta situación que le resuelva el problema a los inquilinos, pero también a los dueños de, de los bienes raíces. Eh, el congresista, ya con esto no le quitamos mucho más tiempo. Eh, el tema de muchos, en el caso de los comunicados, eh, se dice que tiene su maleta hecha porque entienden que, que quieren irse de, de, de, de Nueva York, quieren salir con el tema de que aún tienen miedo eh, por, por, por lo que ha sido nuestra comunidad. Eh, ¿Hay algún protocolo o alguna ayuda para estas personas que quieran regresar a, a sus países de origen? No, nosotros lo que estamos trabajando con el consulado, que de hecho ha hecho un excelente trabajo, el consul Carlos Castillo y su asistente, Hernández, eh, Eduardo Hernández, eh, con las personas que están varadas aquí. Fíjate, eh, eh, el problema económico no va a ser exclusivo de los Estados Unidos. O sea, la economía dominicana está directamente atada a la economía norteamericana. ¿Cómo? Bueno, el turismo es principal, pero también están las remesas y finalmente las inversiones, que son los primeros tres renglones de la economía dominicanas son turismo. Una gran parte de los Estados Unidos e incluso de nuestra comunidad las remesas que se van a ver dramáticamente impactadas y naturalmente las inversiones que se hacen y el principal inversionista de la República Dominicana es los Estados Unidos. De manera que no sé cómo una persona se va necesariamente a beneficiar económicamente saliendo de aquí y retornando allá, o sea que veremos a ver por razones de familia y otras cosas, a lo mejor sí, pero en términos prácticos y económicos, eh, vamos a apretarnos la espalda y los pantalones porque viene algo fuerte para todo el mundo. Tengo una última pregunta, eh, dentro de las diversas medidas que ha emitido el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, la semana pasada vimos como él suspendió la inmigración por 60 días. Eh, ¿Qué le parece a usted esta medida y qué grupo se va a ver proporcionalmente más afectado? Equivocada, porque ya existe un protocolo en, la, en, la, en el sistema de, de migración que exige que cada persona que vaya a emigrar se le dé un examen físico, médico, eh, extenso. Yo recuerdo cuando niño que emigré a los Estados Unidos, que nos hicieron... Eh, los exámenes de, de la tuberculosis De hecho nos dieron una vacuna Y nosotros en nuestra juventud decíamos Que la marca era nuestro pasaporte A los hijos míos que nacieron aquí eh, Yo les decía, le, le un pasaporte y, y no me lo podían enseñar Porque ellos naturalmente no tuvieron Pero todavía yo Aunque te, debo de, de testificar Que se me está bajando un poco más Está desapareciendo con los años Pero todavía yo tengo mi pasaporte Aquí en el brazo derecho Usted tiene más de 50, eh, eh, congresista. Todo el que tiene más, que tiene más de 50. <risa> ya está por el codo, ya está por el codo. <risa> el eh, eh, congresista, mire, de verdad que nos sentimos contentos de conversar con usted. Sabemos que la situación todavía, usted lo ha dicho, eh, que no están las condiciones para hacer una reapertura de la economía, principalmente eh, eh, en lo que es el Estado de Nueva York, y la parte alta de, de Manhattan y parte del condado de Bronx. Eh, donde están eh, la mayoría de dominicanos eh, eh, eh, radical pero quiero que les dé un último consejo a, a tanto a los dominicanos y dominicanas que viven en los Estados Unidos como a los que están aquí que también están parados y que no han querido regresar porque eh, eh, eh, tenemos eh, el dato de que el que es residente o ciudadano se le estaban haciendo unos vuelos eh, eh, especiales para regresar a, a, a los Estados Unidos pero no han querido por temor entonces yo creo que usted le envía un último mensaje a esta persona, tanto aquí como allá. Bueno, que mantengan eh, su práctica. Esto es una lucha de todos nosotros, ¿verdad? Cada uno tiene un papel que jugar. Naturalmente las enfermeras, los médicos, son los soldados que están en, la frente, en el frente de la línea de, de defensa. Pero también tenemos, por ejemplo, personas que, que trabajan en los supermercados, los cajeros, las cajeras. Personas que hacen los delivery, que nos traen nuestra comida, nuestra casa. Esas son personas muy importantes, son trabajadores esenciales. Eh, los, los trabajadores de transporte público, los que manejan los autobuses, los subways. Esas personas son los taxistas que llevan a un vejeciente a una diálogo. También muy importante. Aquí hay diferentes reglones de personas que son de eh, servicios esenciales. Pero cada uno de nosotros también tenemos un papel que jugar porque nosotros tenemos que adoptar una conducta muy específica. ¿Cuál es? Y muy práctica. Lavarse la mano con agua caliente por 20 segundos lo más posible durante el día. No congregarse en grupos de ningún índole. Porque está poniendo en peligro usted mismo y su familia. Eh, asegurando que se rija. Si es positivo, por favor no retornen a su hogar, a su apartamento. a su esposa, a sus tres hijos... Su abuelita que le cuida a los niños cuando ustedes iban a trabajar, poniendo en peligro a cada una de esas personas. Váyense a, a, a un hotel que ya la, la ciudad lo está ofreciendo, a, a observar la cuarentena por 14 días mínimo y retornar a, a su hogar salvo y sano eh, y proteja a su familia. Y todos nosotros tenemos un deber de ser soldados eh, en esta eh, guerra contra un enemigo invis invisible. Y yo, yo estoy seguro que vamos a lograr derrotarlo, pero naturalmente le exigimos a todo el mundo que se comporte de esa manera. Y gracias, que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, eh, congresista Diana Payá por compartir con nosotros. Eh, de verdad que... Gracias, te digo, ejemplo. Mucha suerte allá en San Francisco de macorís Yo sé que es una zona muy, muy afectada por el virus. Así es, así es. Gracias por esa palabra. Y nosotros, eh, vamos a un punto, señor director... Eh, para luego ya eh, concluir eh, con este espacio en toque de mediodía. Gracias a nuestro congresista de -payá que que se ha fajado en el frente eh, de la batalla junto con, con su gente